Ramón Antigua Brito, celebrando con mucho amor la Navidad, no recibiendo con mucho amor a Ramón Antigua. No. Saludos. Ay Dios. <risa> <risa> Feliz Navidad Antigua. Gracias, gracias aquí a, en este fresquito que hay en esta uh. Navidad. Vamos a ver si no somos tan, si no hay tanta calentura en lo que comentemos. Sí, sí, cuando eh, cuando <risa> habla de ambiente, Difícil. cuando habla de ambiente, no sobre todo en el canal que nos ofrece verdad todas las condiciones. Eh, para nosotros hacer el, el trabajo, sino también el, el clima que se, se ha tomado fresco en los últimos tiempos. Quiero decirle que cosa que me encontré rara cuando venía hacia acá: la, la, la calle Salcedo casi vacía. Eh, De congestionada hay, hay neblina, hoy. No hay sí. nieve, hay neblina. La calle está muy. Eh, el cielo eh, eh, gris. Y eh, un ambiente muy, muy, muy fresco. Y como no hay muchachos que llevar como a la escuela. La eh, correcto. Antiguo, entrando en materia de inmediato, en este segmento de política a otro nivel, eh, vamos a ver en un momentito, a ver si el ingeniero Paulino no tiene por ahí eh, un videito que nos trajo a Antigua, donde sale el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Jiménez, cariñosamente felucho, ¿verdad? con unas declaraciones las cuales pues nosotros con Antigua aquí vamos a analizarla y a comentarla. ¿Está listo, Melvin, el video? Ok, adelante, ingeniero Paulino. Sí, del Partido de la Liberación Dominicana, de que se haga justicia. El problema es que de un tiempo acá hay unos jorocones, hay unos turpenes, que no solo es que roban, sino que además se sienten infelices si no exhiben lo que roban. Es que no es solo que la población sabe que este individuo robó, sino que este individuo anda con helicóptero propio y, y compran yates, y compran unos jipetones, y carros deportivos, y regalan Mercedes-Benz, y les regalan a un amante o a una amiga una, un Entonces, le bueno, ahí vemos nosotros unas una declaraciones antiguas que daba Felucho Jiménez con su estilo característico de, de decir las cosas y su hasta su tono de voz y quisiéramos ir por la opinión de Antigua con respecto a estas declaraciones. Sí, eh, en, en el mundo primero usar esto. ¿no? Sí. Así que se le iba a escapar porque yo ahorita hablamos de las mascarillas y y hacían las referencias que yo siempre uso. Correctamente. Entonces sí, sí. Traje, traje eh, eh, quise compartir con ustedes, con todos, el, eh, esta intervención en un programa de televisión eh, de cobertura nacional de Felucho Jiménez, en atención a que el Comité político del Partido de la Liberación Dominicana y el, el Congreso del Partido del Partido de la Liberación Dominicana, los congresistas, se levantaron la, eh, el martes de su curul, de sus asientos se fueron en protesta porque a Danilo Medina lo están le están haciendo, sale 90 veces el nombre de Danilo Medina en el expediente de 3.445 páginas que ha depositado el Ministerio Público ante el tribunal que conoce del caso eh, antipulpo, en el que está eh, como figura principal eh, Juan Alexi Medina Sánchez. En hermano, manos de él hermano de, de, de Danilo Medina y ellos entienden que es una falta de respeto entonces ellos dicen que es una falta de respeto que, está, que es para acorralarlo que para hacerlo, de, para debilitar el posicionamiento que tienen que ellos tienen un 35% de la popularidad de la, de la aceptación del electorado dominicano pero y, pero el pero PF, y, y el ¿y, ¿Qué relación 37? antigua marca eso? que tú tengas un 35% de popularidad de aceptación de la población con, con, con el caso antipúltico y en qué entonces, encuesta fue que ellos salieron valorados hace? ellos autoevaluación. Eh, eh, el, Luis, auto Luis Abinader tiene hoy el PRM según ellos tiene un 37% y ellos y el PLD un 35% supongo, entonces por eso es que el PRM el gobierno el PRM, según los PLDistas, ha intentado involucrar a Daniel Ah, medirito. para disminuir esa popularidad. Te sí. repito que quise traer el, el, eh, ese video, porque ese es un miembro del comité político fundador del Partido de la Liberación Dominicana, Felucho Jiménez, que dice que no solamente que roben, que lo exhiben, Y se refiere a los PLDistas, no se refiere... A más nadie. A más nadie. Es igual que, el, que aquel eh, documento que salió como un, una especie de libro, el árbol de la corrupción, que lo promovió Franklin Almeida, el de los Ali Davis y los pitillos, sí, aquellos sí, sí, sí. que se compraron, se pagaron, pero nunca se usaron. Qué chulo, qué chévere. Eh, entonces, Felucho Jiménez dijo eso hace un par de años, eh, a la sazón siendo eh, todavía eh, eh, gobierno, el, el PLD. Y entonces, Leonel Fernández, en una época como esta, Días anteriores al de hoy, Dan, eh, Leonel Fernández, eh, leo, diferente a como lo ha hecho Danilo, que se ha escondido, que ha rehuido a su responsabilidad como representante de todos los dominicanos en su condición de presidente, de, de eh, formar parte o ser la primera figura del país en función de, la, de las competencias que le da la ley por el proceso de votación del que fue eh, eleito. Eh, Leonel Fernández en el 2000, en el año 2000, justamente cuando el gobierno de Hipólito tenía apenas unos dos meses de instaurado, tres meses de instaurado, Leonel Fernández fue a la Procuraduría General de la República con un documento que decía que él se hacía preso para que la, la Procuraduría General de la República, a la sazón dirigida por Vigilio Bello Rosa, lo investigara. Lo investigara, que fue un momento en que fueron eh, Leonel fue con una gran cantidad de peledeístas y la policía lo enfrentó con bombas lacrimógenas. Fue de ahí donde salió la palabra, la frase célebre de Hipólito, de que los expresidentes no se molestan, que Antigua. quedó constituida en la constitución de los políticos. Y y ahora que, que verdad... usted trae a colación y rememorando esa acción que hizo el doctor Leonel Fernández Reina, ¿usted quiere asociarlo sí, a la. Que... Traerlo <coughs> a colación precisamente porque eh, antiguo, Antigua siempre. y Julito Jacín están invitando a que vaya y ah, se no ponga a la disposición. Julito, no he visto a Jacín, pero ¿Eh? Eh, con relación a lo que dice, eh, no he visto a Julito Jacín, pero qué bueno que él coincide conmigo. Lo que quiero hacer la, es el símil, la relación uh -huh. entre el nivel de responsabilidad de un funcionario y otro. No estoy defendiendo a Leonel, porque no, si me pagara como abogado quizá lo hiciera, pero no, no soy abogado de él. Eh, lo que sí pienso que lo que mejor le pudo haber convenido al PLD era Danilo Medina salir, como él se, se arguye el, el argumento de que él es el, el, el presidente de salir, del partido, el salir jefe, el líder. a defenderse. No, a ponerse a disposición de la Exacto, justicia. Exacto, porque ¿defenderse de qué? Exacto, bueno, pero como, eso... él no, como él no tiene ninguna. Ningún, como él no está imputado directamente. Y como él no tiene ninguna responsabilidad porque eso fue su hermano. Pero si... Entonces va a la Procuraduría a claro. de la República y pone a no es, Él no está acusado porque supuestamente fue otro, pero esas 90 veces que aparece. en Y sí, sí. él expediente. va a esperar que lo llamen. Y como dice Vázquez. Eso como que es se <risa> sí. el La. Mira. En ese momento en que Leonel Fernández fue a la Procuraduría General de la República a entregarse, a ponerse a disposición de la, de la Procuraduría, inclusive con una carta en la que él le decía al, al, al, a, a Virgilio Bello Rosa, procurador General de la República, que él se hacía preso, que se ponía a disposición, él se trancaba, como dice la gente en la calle. Eh, Danilo Medina, y, y fue con los miembros del comité político, Danilo Medina entonces ha puesto el comité político a que salgan a defenderlo sin estarlo acusando. Porque se está incriminando. Uh -huh. ellos, ellos no se dan cuenta que ellos están incriminando a, a Danilo Medina con el hecho de, de que esa sea la forma de querer plantear, Incluso han planteado que la, la política se ha o sea, judicializado. Y el Ministerio Público Lo que debió sí. a hacer Danilo es invitar al comité político, vamos a trancarnos todo, vamos a ponerlo. Leonel claro, disposición, disposición, lo hizo solo. A disposición de ellos. Y en ese momento, igual o parecido, mira, estaban presos, habían uh, estaban presos banjo ng cortiña eh, que era el, el, el, el, eh, el, del, el dueño de la de la bolsa, eh, de, eh, de los recursos de valores, y... sí, sí, sí. algo así estaba el, el ex secretario administrativo de la presidencia que era simón lizardo estaba preso de andino peña que había dirigido la, la, la primera parte de de lo pre y estaba preso había otro, no recuerdo quién era. Eh, ah, bueno, eh, Inchauti, el dueño del PM. Luis Inchauti, mm, que, Luis Inchauti, que fue por el caso del PM, por un caso. Y Leonel Fernández planteó ahí en, en esa intervención, cuando fue a la Procuraduría, que todo conducía, todo inducía a que él era, eh, a querer significar que él era el responsable. Y que como él fue el ideólogo del PM, él asumía la, su responsabilidad y se ponía a disposición de la, de, la, de la justicia a través de la Procuraduría de la República es lo que debió haber hecho hace tiempo y todavía está a tiempo porque de es que la nada debe, medida. nada teme ¿Mm? <risa> <risa> si, si hace eso mismo le abre una puerta, me par en paz pero que hay una cosa a Leonel se la cerraron si hace lo mismo se la van a abrir no, de paro en lo, no. se, pero, pero por lo menos la posibilidad de que, de que se levante de ahí de ese, de, de ese ataúd donde está de ese político O no que sea, se levante, sino pudiera, que salga Que salga, que pudi salga pudiera sí. eh, eh, Servirle de, de, de refuerzo Antigua, pero yo viendo por ejemplo Esa situación de esos cinco hermanos Que están ligados en esta el, el, en, el, en la operación sí, claro. De la Antipulpo eh, Alexi, Encabezado por Alexi eh, Lucía eh, Milciade, eh, son cinco verdad Entonces yo digo, pero sería que El, el expresidente Medina era poco Familiar, eh, Antigua o sea, no hacían esas acostumbradas reuniones familiares, sobre todo en, en Navidad. No, y eso mucho, para, mucha presión para, para, para de su compartir y, y, ¿verdad? y dilucidar esos temas familiares, o sea, para darse cuenta del desfalco y de lo que estaba ocurriendo en es su que, propio es que gobierno. no es posible que él fuera donde cinco funcionarios, eh, a ley, no es posible que fuera donde cinco funcionarios y le dijera que violentaran la ley, que violentaran las la normas para favorecerle con una compra. Y que uno de ellos no fuera y le dijera, presidente, mire, yo tengo, la ley si me está pidiendo a mí, porque lo hacemos en la vida normal como ciudadano Claro, claro. Eh, Presidente, oiga, le, yo lo voy a hacer porque es su hermano, pero a ley si me está forzando a que viole la, la ley eh, 172. esos conversatorio no se da eh, Parece que no. no o sea, se te da. estoy hablando de cinco funcionarios como la UISOE, que el IBI le decía y el del FOMPER con, la, con Magali, la hermana. Eh, dame una dame una, esa obra de, de mil millones de pesos, dame la mí. Y la misma declaración las la declaraciones que es del imputado, que ese fue favorecido con, con, con prisión domiciliaria, eh, que fue de los que. Sí, que explicó. ¿Cuál, Giron? Sí, sí, que acordó colaborar con, la, con las investigaciones para. Es que están. Sí. Eh, que están Por eso es que te digo que Danilo está eh, obligado a asistir a ese a escenario ese de, de, de ponerse a disposición del Ministerio Público. Porque, oye. Todo lo que se sabe y todo lo que conoce la, la, eh, el Ministerio Público, en su mayoría la, la, la prueba fuerte, se le han dado la, parte de los imputados. Todo lo que tuve que le han cambiado la medida, la medida de coerción hacia domiciliario. Es por la cantidad de informaciones que ha ofrecido, porque es una negociación que está validada en, la, en el Código Penal. Inclusive. Bueno, yo considero bueno. que eso seguirá siendo una utopía. Así mismo es. Porque, porque Danilo Seda esa parte no va a pasar. Y antes de usted llegar al programa, yo decía que usted venía hoy a felicitar a los políticos por la Navidad y que de verdad eh, tengan una feliz Navidad. Pero ah, no pasó